Ya rebasan las 11 de la mañana del día 7 de enero de 2023 y hoy retomamos eh, nuestras eh, sesiones públicas del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Eh, el día de hoy, eh, hoy tendremos una, una eh, evaluación. ...del Observatorio Ciudadano acerca del desempeño de, del municipio de Guanajuato. Vamos a empezar con un video que presume el Ayuntamiento de Guanajuato. Parte de las metas que hemos alcanzado contigo durante este año en Guanajuato Capital, pensando en grande. Destacamos por ser la ciudad más segura del estado con una corporación policíaca más fuerte, con más elementos, más patrullas y sueldo más elevado. Y no cualquier otro municipio lo ha logrado. Por su clima de tranquilidad y la belleza arquitectónica, Guanajuato Capital destacó por ser la ciudad más bonita y el destino colonial más confiable de México. Ganamos un reconocimiento por el alto desempeño en el gasto federalizado, por tener la mejor Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y por ser uno de los municipios más avanzados en la implementación del modelo preventivo Planet Jode. En 2022 rompimos récord en la instalación de calentadores solares con más de 7.000 unidades desde 2018, los cuales disminuyen el gasto de gas y también incrementamos el apoyo directo al campo, así como a la entrega de estufas ecológicas. Gracias al buen manejo de nuestras finanzas, pagamos una deuda histórica de 7.262.000 pesos que se arrastraban desde hace 11 años. Por otra parte, este año obtuvimos una derrama económica de 4 mil millones de pesos por los grandes eventos turísticos y nuestros nuevos festivales. Seguiremos trabajando fuerte para superar nuevas metas, siempre pensando en grande. Aquí te mostramos gran parte de las metas que hemos pues así, así está la, la publicidad que paga el municipio de Guanajuato, para que se conozca sus logros del 2022, voy a ahora a repasar este mismo video, pero haciendo alto en cada una de las eh, eh, cosas que se destacan eh, en, en, en el... Eh, lo primero es este. Hemos alcanzado contigo durante este año en Guanajuato Capital, pensando en grande. Destacamos por ser la ciudad más segura del estado, con una corporación policíaca más fuerte, con más elementos, más patrullas y sueldo más elevado. y no A ver, pues empezaremos, ¿no? Dice que es la ciudad, la ciudad el municipio más seguro del estado, que tiene una corporación muy grande, que tienen unos sueldos muy elevados. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas afirmaciones, este, Marilena? Hola, muy buenos días. Hoy ya me da gusto volverlos a ver a todos. Fíjate que en el tema de seguridad creo que es un tema que en comparación con qué, yo siempre he dicho, este, somos la más segura del no. Estado porque este, yo la, la percepción de la gente en oh. Guanajuato, no es una percepción de seguridad dicho por toda la gente este, de Guanajuato entonces realmente yo creo que aquí sería es muy subjetivo decir o muy les estamos pagando más este, hubo un, a principios de año un presupuesto donde se iba a aumentar el número de policías, así lo recuerden luego se dijo que habían corrido a unos y luego volver a recontratar el mismo número, pero realmente el, el tema no es ese, el tema es, yo creo que evaluar cómo se siente la población este, cuando sube su callejón, cuando lo asaltan, cuántos robos, este, ha habido asesinatos, ha habido cosas más fuertes que anteriormente no se estaban viendo, y que realmente es muy subjetivo hablar de, hablar de que somos la más segura.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 pues eso es con uno gobierno o sin gobierno, es decir, la, la ciudad tiene sus propios méritos y el ambiente que se respira cotidianamente, pues no depende solo del gobierno, sino de todas las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el que sea una ciudad juvenil, pues no se debe al gobierno, se debe a la universidad, a que hay una universidad que hace que se esté reemplazando la gente de de entre 18 y 25 años se está reemplazando permanentemente entonces eso hace eh, sentir que está uno en una sociedad eh, una sociedad en una ciudad muy juvenil y el ambiente que se crea pues pues es debido a ello, no, no, no tanto al buen o mal desempeño de, del gobierno, ¿qué opinas? ¿qué opinas este, Mariana? Miriam, ahí en ese tema, yo también coincido contigo Guanajuato este el gobierno cual esté, la ciudad es muy bonita. Aquí lo importante es qué tan limpia está. O sea, qué se ha hecho para eso. Yo pues la veo bonita de por fuera, pero cuando tú la ves y caminas y hueles Guanajuato, se le quita lo bonito. Disculpame, no ha habido un aumento en el presupuesto de limpieza y eso se ha dicho muchas veces. La persona que limpie Guanajuato va a ser la persona que va a ganar la simpatía de Guanajuato. La persona que le destine presupuesto a Guanajuato para eso va a ser la persona que el presidente que va a ser recordado por, por, por sus acciones. Y desgraciadamente Guanajuato cada vez está más sucio. Y realmente no es estarle echando tierra al alcalde por echarle. Vean los números, vean los presupuestos, el presupuesto para, para obra, para persona, a lo, este, servicios públicos municipales no está aumentando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues no pretendemos ver una ciudad limpia, porque aparte eso no se ve y, y de alguna manera pues la gente medio le recoge poquito pero cuando caminas por un callejón de Guanajuato, cuando caminas por la subterránea de Guanajuato, es una tristeza. También el tema de la restauración no se ha destinado, simplemente están esperando a ver quién hace las cosas, y yo la verdad este tema de la ciudad más bonita, pues creo que no se la ganó el alcalde, se la ganó la ciudad de Guanajuato por ser una ciudad bonita, nada más. O sea, no es, no es un logro. Para mí esto no es un logro. Claro.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 y lo de Planet Joe es un asunto también estatal, que eh, tratado, ha tratado de implementar eh, ese, ese modelo para evitar la eh, narcodependencia. Y, este, o sea, no veo ahí cuál es la, la acción del gobierno municipal para lograr tener esos logros, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, mira, yo creo que ese logro. Bueno, sí ha sido un logro dentro de la administración municipal del Partido de Acción Nacional, o sea, sí lo, eh, no, aquí no había la Procuraduría de Niños y Niños, Niñas y Familia, inclusive no había una comisión. A partir del 2019 se hizo. Realmente hay que ver que apenas comenzó aquí en Guanajuato, la Procuraduría no existía esa sí fue creada en esta administración. Hay que ver los logros, como tú dices, Memo, que se han puesto, pues puesto que tienes razón, en eso tienes toda la razón. Es, es un programa que donde las administraciones municipales ayudan al gobierno estatal este, a desarrollarlo. Entonces, para mí, tampoco no es un logro. A lo mejor se está implementando un poco más en Guanajuato por el interés, porque somos más chiquitos, también eso implica, ¿eh? porque somos un, este una ciudad más chiquita que un león y se ven a lo mejor los resultados más, a lo mejor es más, más medible pero hay que verlo en una ciudad como León, como, como otras, y bueno, eso a lo mejor lo evalúa el gobierno del estado, que a lo mejor aquí simplemente un poquito mejor, pues bueno, pero realmente es un logro estatal, este, y coincido contigo, no es un logro del municipio, lo único que se logró en este municipio fue este, el tema de, de, ¿cómo se llama?, de la creación de la procuraduría, esa sí se logró en la administración municipal actual, en el DIF municipal. Qué bien. Vamos a seguir viendo. En 2022 rompimos récord en la instalación de calentadores solares con más de 7000 unidades desde 2018, los cuales disminuyen el gasto de gas y también Es el papel del ayuntamiento ¿Dotar de calentadores solares a a, los, a la gente del municipio? O sea, ¿cómo puede de uno decir que es un logro eh, sí. hacer algo que no le toca a uno? O sí, sea, regla, regalar cosas. O sea, pues yo también puedo lograr regalar, a ver, denme 10 millones de pesos y le regalo a todo el mundo del dinero que no es mío. O sea, sí. en eso totalmente coincido. Creo que hasta es de vergüenza decir eso en un informe. Es vergonzoso. ¿Qué, ¿Qué es un logro para un municipio? Y hay que ubicarnos en el logro. En el logro es cuántas calles pavimentaron. El presupuesto de este, para, para todo lo que es calles, mantenimiento de la ciudad, es caótico todo se le está entregando a desarrollo social. ¿Por qué? Porque ahí es donde entregan los calentadores solares, las estufas ecológicas, este, los cuartos dormitorios, este, todo eso. Pues bueno, yo coincido contigo. ¿Cuál logro? Regalarle a alguna gente. No todo Guanajuato. Hubiera sido un logro si en la casa tuya, en la mía, nos hubiera llegado un calentador solar, porque pues, todos somos iguales ante la ley. Y desgraciadamente no. Entonces, no es un logro, o sea, si van a, de, van a decirlo como logro, es el 100% de la población de Guanajuato ya tiene calentadores solares, estos mil son, este, ahora sí que son al azar, o bueno, al azar, este, totalmente orientados a ciertos sectores, entonces yo creo que es vergonzoso hasta decirlo, porque es un dinero de todos los impuestos de todos los guanajuatenses que solamente se está destinando para regalarle a unos y no a todos. Una calle beneficia a todos los ciudadanos, un alumbrado público beneficia a todos. Un calentador solar, ¿no? Y no es porque yo esté en contra que se los den, sino que simplemente para mí no es un logro de la administración municipal. Les debería dar vergüenza ponerlo, de verdad. Hubo, hubo un, eh, una convocatoria de varias organizaciones de la sociedad civil que, lo, que lograron construir un documento que se aprobó eh, por este ayuntamiento como metas para el municipio. Si nos hablaran de que las metas son X y que se rebasaron, se podría hablar de un logro. Pero bueno, simplemente con que se alcanzaron las metas. Pero ni es su función regalar eh, caledores solares ni está como meta el dar el determinado número de calentadores. Por eso no, no podemos hablar de logros. Sí, son hechos que realizaron, pero indebidamente fuera de facultades. A ver, vamos a ver qué, qué sigue diciendo este video. También incrementamos el apoyo directo al campo, así como la entrega de estufas ecológicas. A ver, ¿cómo está eso? De... Gracias al buen manejo de nuestras finanzas. ¿Cómo está eso de que, de que se, se apoyó el, al campo? Es decir, ¿sí tiene la obligación el municipio de apoyar al campo? Esa sería mi primera pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que en desarrollo social hay muchas necesidades de todo el tipo, ¿no? Sí. Este, eh, eh, no, no es que sea la función, porque pues, hay una secretaría que lo hace a nivel estatal. Sí. Claro, efectivamente, yo sí vi un aumento... De, de, de que se les regalan hasta que reces, y se les regala, eh, pero pero realmente vuelvo al mismo tema, es en proporción a que es muy poquito lo que se entrega, porque realmente es mínimo para las necesidades de Guanajuato, de verdad, este, se le da, yo creo que de 100 personas se le da una, a lo mejor dicen, bueno, pues por algo se empieza, pero vuelvo al mismo tema. Si sigue el gobierno municipal pensando que dando y entregando dádivas a la gente, con eso va a solucionar el problema del empleo. Para mí un logro sería el empleo. ¿Dónde está el empleo en Guanajuato? La construcción, la infraestructura. No hablan de empleo, no hablan de infraestructura, no hablan de, de limpieza de servicios públicos municipales, cuando esa es su función. No O de, pro, las... o, o de promoción del ayuntamiento de inversiones que hagan ah, que haya más empleos, que haya espera, nuevas A ver, de díganme Navajo. qué empresa. Eso, eso no lo ha hecho, o, o no, lo, al menos no lo están presumiendo. No, aparte, Memo, dime qué empresa trajo ha traído el alcalde Alejandro Navarro a ah, Guanajuato. Uh -huh. Inauguró el MAC pero ese MAC, discúlpame, ese viene desde la administración pasada y no quiero decir la del PRI porque no quiero entrar en, en tema ni, ni que piensen que le estoy echando porras a mi hermano. Pero sinceramente, esas, eso fue lo único que a, anunció que iba a venir un hotel que iba a ser acá en, en La Pastita. Pues miren, ya pasaron años y la gente de Guanajuato no se acuerda de que ni siquiera pusieron la misma, la primera piedra, pero todavía no existían los permisos. Yo quisiera que, que la gente de Guanajuato hiciera un cargo, hiciera una reflexión y dijera, ¿qué empresa ha llegado a Guanajuato? ¿Qué nuevos hoteles han llegado? ¿Qué porcentaje de la población está siendo empleada para que no se vayan de Guanajuato y no emigren de Guanajuato porque hay oportunidades en Guanajuato? O sea, sí. Efectivamente, bueno, ahorita no me quiero adelantar al siguiente tema, pero efectivamente eso es un logro para un gobierno. Un logro es decir, a ver, mis obligaciones es darle seguridad en base a que, mira, son bien listos porque no comparan, pero a mí me gustaría que hubiera un comparativo de, la, de los de los homicidios de alto impacto en relación al año anterior y a este año y en relación a qué año. A mí me puedes decir que estoy bien, pero en relación con qué o para qué. Si no tienes un parámetro de, de decir vamos bien, es como si tú dices, el año pasado me, este, eh, hubo 20 secuestros, 10, eh, 10 robos y ahora hay cero robos. Ah, bueno, eso sí es un logro. Claro. Lo que pasa es que también la gente... Este, deja de denunciar y tristemente ese es el problema que da, no está que estén disminuyendo. Yo le me gustaría preguntarle a la gente de Guanajuato, ¿cómo siente su callejón? ¿Está iluminado? ¿Está limpio? ¿Está seguro? Esa es mi pregunta que yo le haría. ¿Puede salir usted en la calle en la noche sin que le asalten? Este, el tema de, de la de DIF que platicábamos ahorita. La, la reconstrucción del tejido social que le llamaban muchas veces donde donde la regidora Cecilia Paul se entró mucho con la con este con con esos temas y en el cual ya no se le dio seguimiento un programa muy bueno que había costado ya dinero donde entra en este caso la procuraduría donde entra este eh, estos programas federales de de apoyo entonces que dices lo, lo que sí deben de tener, qué logros ha tenido realmente eh, tangiblemente en temas de que eh, de, de la educación, y no me quiero hacer bolas, realmente es que son muchos temas para que los muchachos no se droguen. ¿Qué, qué, qué ha pasado con esto? O sea, aquí a veces veo el periódico y, y hacen con bombo y platillo cuando agarran a alguien que se robó una batería, ¿sí? pero no te dicen lo que está pasando en la periferia, que la gente lo está viendo. Entonces, realmente, de verdad, es, yo cuando lo vi, este, este eh, pequeño spot chiquito que lo estamos desmenuzando, sí. pues bueno, yo creo que pues para mí no hay, no hay ningún logro. Y, y síguelo, y lo terminamos y platicamos en general, perdón. Sí, vamos a, vamos a continuar a ver, viéndolo. A ver... Sí. pagamos una deuda histórica de 7.262.000 pesos que se arrastraban desde hace 11 años. Por otra parte, este año obtuvimos una derrama económica de 4.000 millones de pesos por los grandes eventos turísticos y nuestros nuevos festivales. Seguiremos trabajando fuerte para superar... Ok, Lo de la deuda, tú lo conoces, ¿no? Lo de la deuda... Sí. Mira, efectivamente esta deuda se estuvo arrastrando desde, desde hace mucho tiempo. Creo que no se había pagado, no porque la administración no tenga dinero, porque se le dio prioridad a otras cosas. Cuando salieron los gobiernos anteriores, dejaron mucho dinero en las arcas municipales. Es decir, es como cuando tú te... Eh, generalmente lo que hacían los gobiernos anteriores, termina el gobierno y se llevaban todo el dinero. Actualmente, cuando entra la administración de Alejandro Navarro Saldaña, había un, un, unas finanzas sanas, efectivamente, pero no ha sido un logro del gobierno de Navarro, ¿eh? ha sido un logro de todos los gobiernos anteriores donde siempre han tenido finanzas sanas. ¿Y a qué le llamas finanzas sanas? Le llamas finanzas sanas aunque debes, es como cuando te dan una tarjeta de crédito y pagas un interés mínimo. Y entonces, ¿qué dices? ¿Para qué lo pago ahorita? Si a lo mejor el costo-beneficio no, no es bueno, pues me la voy llevando, ¿no? Claro. Que lo hayan pagado antes, pues creo que no habla más que de una cosa, de que realmente el alcalde no hizo obra pública, no hicieron obra pública. La única obra pública que estaban esperando tener era el Museo de Momias y desgraciadamente, pues tampoco, de, digo, afortunadamente no se hizo. Pero, pero díganme, ¿qué otra obra, qué otra calle, salvo pedacitos de calles y parches, porque han estado parchando toda la ciudad, no han existido? Entonces, pues realmente, pues así sí te sobra dinero, ¿eh? O claro. sea, realmente sí sobra dinero. Ahora, ha habido muchos pretextos del gobierno de Alejandro Navarro, es que ya no cerró el gobierno federal el dinero, pues ahí está el arte de gobernar, hacer menos con, hacer más con menos y desgraciadamente yo veo tristemente que, que son puros pretextos, ahora la festivalitis que tenemos en Guanajuato y, y, le, y le vamos a poner el nombre ¿eh? se llama festivalitis creo que, miren, una vez yo, yo cuestioné anteriormente al, a, al alcalde anterior, oye es que Guanajuato se ve horrible con tantos puestos, con tantos y un día me contestan me dijeron, es que también la gente tiene derecho a trabajar honradamente, y en Guanajuato precisamente por eso se está dando esta, esta enfermedad que es la festivalitis, porque no hay otra fuente de empleo, no hay otra empresa, no hay a dónde irte, no hay dónde hacerlo, los muchachos salen de las universidades o, o ya no estudian, y pues qué dicen, vámonos a poner un puesto de tacos, no o vámonos a, a ver si hacemos un comercio este, ambulante. ¿Qué pasa con eso? Esa es como, como una regla. Tú pones un comercio ambulante y ¿qué dice el establecido? Pues, ¿para qué lo pongo si yo pago impuestos, pago seguro, pago todo? Y al ambulante le dan la oportunidad. Este tema ya ha ocasionado muchos conflictos y está ocasionando muchos conflictos en las cámaras. La cámara de, este, la cámara de restaurantes está siéndose sí, muy afectada, también la de comerciantes. ¿Por qué? Porque pones un festival afuera y la gente ya no entra a los negocios. Entonces ya no es ya no es un tema ya este eh, ¿cómo se llama? normal de fomento. de fomento. Ahora, yo también puedo fomentar en el primer cuadro de la ciudad lo que pongas pega. Eso no tiene, bueno, ni siquiera ningún logro. Yo quisiera que me dijera el alcalde qué logro tuvo en su tianguis de hierbabuena. ¿Qué logro tuvo? Ya la gente ya se le olvidó. Tristemente a la gente de Guanajuato se le olvidan los malos proyectos, pero ese proyecto del tianguis de hierbabuena era un, era un buen proyecto, más salvo, sin embargo, no se le dio la difusión y se murió el proyecto. ¿Y qué pasó? Pues el gobierno municipal dijo, pues total a nadie se le olvida y pues ya lo quitamos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Siguen desgastando el Centro Histórico de Guanajuato, yo he ido a San Miguel muchas veces y yo nunca he visto un tianguis en San Miguel Allende de esta magnitud en el primer cuadro de San Miguel Allende, ¿por qué? porque hay una planeación y aquí en Guanajuato lo que hace falta es una verdadera planeación, es que sí puede haber tianguis, sí puede haber yo no estoy en uh, festivales también, pero que también se tiene que planear lo que lo que te he dicho muchas veces, Memo. sino no, los síndicos y regidores deberían de estar visitando, haciendo un proyecto que los dejen. El problema no es que no quieran trabajar. El problema es que los deje el presidente ir a visitar empresarios, hablar de las bondades de Guanajuato, traerse cadenas de hoteles este, grandes donde puedan ofrecerle este, empleo a la gente de Guanajuato. Y qué se hace? Uno, pues mejor un festival donde este, pues le demos trabajo las iluminaciones son tradiciones esas no las vamos a poder quitar efectivamente pero se tiene que hacer todo ordenado y desgraciadamente esto no es un logro porque la gente de Guanajuato lo que quiere es trabajar y el gobierno municipal con estos festivales está manifestando que no se les está dando trabajo entonces pues ¿cuál logro? o sea, a mí díganme los logros, ¿cuáles son los puntos medulares en una administración municipal? Y lo sabemos, todas las gentes que sí. hemos trabajado en la administración municipal es empleo, seguridad, obra pública y agua, ¿sí? Esas son los cuatro vértices y, y, y bueno reconstrucción de tejido social o familia, que realmente se lo maneja DIF, ¿sí? Esas cuatro áreas, son las cuatro áreas principales de una administración municipal. Mi pregunta es ¿Qué hicieron en esas cuatro áreas? No hay nada. Ve reporte. ¿Qué reporte nos están dando? Entonces, pues bueno, yo creo que no es que sea uno crítico ni negativo, ni, ni, ni estar, bueno, como así como yo reconozco que la Procuraduría la hizo dir. También puedo reconocer que en temas de agua, de obra pública, no hay nada. Puede decirme el alcalde, si estuviera aquí yo platicando, me diga, bueno, bueno, nena, pero me cortaron el presupuesto. Pues sí, pero deja de dar calentadores y, y, hay, y más bien enséñale a la gente a, a, a, este, a ganar su dinero, dale empleo. Y el otro tema también es. A, a, por ejemplo, he visto mucho, se ha recaudado más en el predial, pues sí, pero si le aumentaron el 300% de predial a la gente, ¿cómo no quieres recaudar más? Aunque paguen los mismos con el 300% aumento, pues claro que van a pagar más predial. Yo quisiera saber, este, ¿qué va a pasar con la limpieza de Guanajuato? ¿Qué va a pasar con el alumbrado público? ¿Qué está pasando con esto? Nada, en, en, Vamos a meternos a las tripas de, las, de la dirección de alumbrado público para que se dé cuenta la gente que ahí, ahí en servicios públicos municipales no ha habido un aumento. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa más regalar calentadores solares tristemente que otra cosa. ¿sí? Entonces, pues bueno, yo no veo ningún avance. Eh, eh, a mí lo que lo creo que otro tema que traías es el la evaluación del alcalde no sé si la tengas ahí por ahí Memo y bueno primero vamos a terminar este tema sí, no va, sé tú, vamos, que... vamos a terminar de ver este y y hoy pasamos sí. así. adelante esperar nuevas metas siempre pensando en grande Pues, y se ese, acabó. Ese, ese, ese, ese, fue, ese fue el video que pretende decir que le fue muy bien al municipio de Guanajuato, pero lamentablemente no, no se habla de las obligaciones que tiene el municipio, como son todos los servicios, el servicio de limpia, el servicio eh, de luz eh, pública, el, el, el, el servicio de seguridad todo eso se, se le olvidó y, y entonces de eso podríamos hablar de logros si hubiesen eh, digamos indicadores eh, de eficacia y de eficiencia que nos dieran a, a entender que tenemos un excelente gobierno este, sí Carlos por favor gracias, este ando un poco mal de la garganta entonces este, sí, perdón también. por la voz y porque Espero no, ten, no tener que toser. Eh, bueno, eh, nada más comentar de lo, que, de lo que he estado oyendo. A ver, sí. lo que pasa es que no entendemos lo que es un gobierno municipal. Y a la gente la hemos maleado y le, ha, le hemos dicho que el gobierno municipal es una cosa que no es. Esencialmente, a ver, lo que ustedes dicen, crear puestos de trabajo. Esa no es función del gobierno, nena. Esa es una función de los privados. Los privados son los que crean los, los, los, los uh, empleos. Sí, Carlos, pero si el gobierno no le da las... A ver... Sí. A ver, perdón. Si el gobierno no le da las facilidades a, a, y no, y no, y no, no habla con los privados... No hay facilidad. Sí. Hay una regulación que dice cómo le tienes que hacer para crear un negocio, una empresa. Si esas regulaciones no están bien pues hay que hay que mejorarlas que es la toda la parte de mejora regulatoria que es la que hay que ver ahora con con esta iniciativa de la regidora de Silva es evidentemente lo que pasa es que los que tienen negocios ahorita no quiere que lleguen más negocios y por eso es tan difícil abrir negocios en Guanajuato todo está en manos del alcalde y aprovechando esa situación pues el alcalde decide quién pone negocios y quién no, Y luego muchas veces les dice, no, ni, ni vengas vengas conmigo, conmigo con fulano fulano tal y y te vamos vamos tolerando que eso es lo que que sucediendo. sucediendo es corrupción. Es una una red de corrupción que que operando. operando entonces así de, de sencillo. Pero a quien le toca crear empleos, pues es empleos la la iniciativa privada que debe de tener las mejores condiciones para su operación en competencia para que compita con los demás. Eh, no, no, otros hoteles, otros restaurantes, etcétera, etcétera. Pues hay alguien que le conviene que no lleguen, ¿eh? No sé si alguien que tenga un hotel de cierto tipo no quiera que llegue competencia para su hotel de cierto tipo. ¿Me entienden, verdad? Sí, claro. Bueno, ok. Entonces, primer asunto. El gobierno no crea, este, no, no, no crea eh, empleos. Segundo, tiene una, un montón, un montón de obligaciones, que es ahí donde ha puesto el, el dedo en la llaga María Elena. Artículo 115 constitucional, agua potable, qué ha hecho en agua potable, alumbrado público, cómo andamos en alumbrado público, mercados y centrales de abastos, cómo tienen los mercados, la organización de los mercados, el cobro en los mercados. Eso es un desastre el que tiene ahí. Panteones, pues nada más anda buscando momias, punto. Pero vean el estado de los panteones. sí Rastro, aventando la sangre del, ras, de, de, del sacrificio de animales al río Guanajuato. Calles, parques, jardines y equipamiento. Acabo de estar en el, en el cantador. Desecho el cantador con el, el, los puestos que pusieron ahí. Los parques no son para poner mercaditos. Toda la ciudad la tienen convertida en mercaditos. Y lo que me enteré, porque anduve por ahí preguntando, es que hay un personaje que pasa, recoge este, el pago y luego va y les pide dinero para agradecer a quien les dio el permiso. Llámenlo como quieran. Llámenlo como quieran. Se trata de extorsiones. Entonces, todo un sistema que está operando para fomentar la ilegalidad y la informalidad en el empleo. A ver, estamos cayendo en la misma situación que en algún momento tuvo Morelia. Morelia, durante décadas, estuvo invadido todo el centro de Morelia, de fritanguería y de puestos y todo. El día que se levantó eso, con muchos problemas, granaderos de por medio y todo lo más. La ciudad creció. Los establecimientos formales empezaron a generar más. La ciudad tomó su viejo aire señorial que siempre había tenido. Volvió a su naturaleza Morelia. Y es lo que sucede, por ejemplo, en San Miguel. Pues Por supuesto que San Miguel va muchos años por delante de Guanajuato si no permite que haya una fritanguería a ver, tú pones tu restaurante y, y enfrente te ponen unos tacos y unas tortas y una... no, eso no funciona. O sucede lo que sucedió en la calle de correo mayor en México, que los los, los empresarios formales con negocios, pues se salieron a la calle. A la hora que vieron que les empe empezaron a poner puestos en la calle, pues ellos también se salieron a la calle. Entonces pues, aquello, pues sí, es un tianguis extenso. Y si esto es a lo que va a jugar el ayuntamiento, y esto es un asunto del ayuntamiento, no del alcalde. El alcalde puede tener muchas ganas de darles este chance a con los que se chifla y se les dice, ah, sí, padrino, sí te doy el permiso y que quién sabe qué. Este, pero esto es un asunto de política pública. Y a ver, ¿dónde está realmente la condición de regulador del comercio que debe de tener el Ayuntamiento de Guanajuato. Es bien importante esto porque la ciudad este, no está siendo gobernada, sino desgobernada. Entonces está permitiendo cosas que no se pueden. A ver, la regulación dice que en el centro no hay, no hay permisos, punto. Eso es lo que dice la regulación de, de la comercialización de, los, de, de, de, de las vías públicas. Está prohibido, es un acuerdo que tienen con el INA y que se llevó a un reglamento. Mandan al demonio ahí. A mí no me vengan que el reglamento es el reglamento. Es el populismo, es que ese es el populismo lo que estamos viviendo. A ver, nos, nos llama mucho la atención el populismo que se da a nivel federal. Y criticamos mucho al presidente de la república por todas estas sandeces que dice a veces y todas estas cosas. Y lo curioso es que aquí se hace exactamente lo mismo, hasta peor. Entonces, ¿esto es populismo? Ay, sí, tienen derecho a ganarse la vida cualquiera. Entonces, vénganse y pónganse donde quieran. Bueno, pues que nos vayan diciendo cuántos metros cuadrados de la Plaza de la Paz nos toca cada quien, ¿no? Porque allí no hay competencia. Ahí es, a ver, ¿quién, quién pone más? Y en detrimento de todo el comercio organizado, a mí lo que me llama la atención es la canirac de Guanajuato, por ejemplo. La canirac de Guanajuato calladita, porque le tiene miedo al señor. Que les está poniendo los negocios ahí enfrente, en una verdadera competencia desleal. Ay, pero pobrecitos, pues todo el mundo tiene derecho a trabajar, sí, en las condiciones en que está normado el trabajo. Pero solamente así. De otra manera, no se, no se debe de poder. Entonces, están alterando todo. Después, el otro punto. Desarrollo social. Ay, los pobres. Pues es que si le apostamos a los pobres, nos va a ir muy bien. Pues, lo mismo que dijo el presidente de la República. Y ahí, ahí, ahí han estado las críticas. Acaba de salir un, un, un editorial muy importante de Hernández Licona, que fue... El director de Ceneval, mucho tiempo, donde con puntos y señales dice todo el dinero que se está gastando así, ahí va para los pobres el dinero y etcétera, etcétera, no sirve de nada. No los va a sacar de la pobreza, no estamos solucionando la pobreza. Estamos dando dádivas para comprar votos, punto. ¿Qué es lo que están haciendo? Comprando votos. Este gobierno no está dedicado, no está dedicado, nena Memo. Eh, a gobernar, está dedicado a clientelizar a los ciudadanos, a quienes puede clientelizar pues especialmente a los de las comunidades, está trabajando ahí en las comunidades, porque ahí quiere ganar la siguiente elección para poner a su esposa, eso es todo lo que trae y entonces toda la administración pública está enfocada a clientelizar, posteriormente viene la compra del voto, pero por lo pronto clientelizas, oiga si, si le di un, un calentador solar, eh, con lo cual se pueden bañar muy bien toda su familia, pues por lo menos deme los votos de su familia, ¿no? Y entonces, sí. es lo mismo las estufas, lo mismo las cocinas para darle de comer a la gente. En Guanajuato no se está muriendo gente de hambre, ahí están los datos, hay datos muy claros de eso. Ah, no, pues vamos a darles de comer porque son pobrecitos. Bueno, pues sí. O pues sea, va a llegar mucha gente y muchos de ellos probablemente sí pudieran comer en sus casas, pero pues si me van a dar de comer por ahí, pues está todo dar y me ahorro una lana y me compro unas cervezas. Bueno, todas, esto, todo esto es una locura. O sea, además, lo es además, además, hablando de este asunto de los votos, el padrón está arriba de 90 mil personas que podemos elegir a quienes nos van a gobernar sin embargo, se supone que esta administración ganó con 29 mil votos. Eh, o sea, entiendo que hay 29 mil adultos, o sea, mayores de 18 años, que decidieron que estos que están ahorita gobernando nos gobernaran. Si fuese cierto que son 29 mil, ¿por qué no hacen convenios, por ejemplo, para que e ellos organizados. Los que votaron por, por quienes llegaron, limpien la, la ciudad, aseguren mejor, o sea, que colaboren con los servicios municipales, porque esto que estoy diciendo no es nada del otro mundo. Ya algunos gobiernos estatales y municipales en el pasado lo han hecho, han creado convenios con los ciudadanos que son sus simpatizantes para resolver los problemas del municipio. Aun cuando podamos decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué lo tienen que hacer? No lo tienen que hacer. Pero si está, nuestro presidente municipal se está quejando de que el gobierno federal no le está dando dinero, pues sí, también debería presumir que sus 29 mil ciudadanos sí están suscribiendo convenios para, solver, para resolver los problemas de eh, servicios municipales, yo, yo creo que debería ser, pero no lo hacen porque no es cierto, porque efectivamente compraron votos porque la gente no es que quiera que ellos nos gobiernen, sino que y lo que quieren son sus calentadores y sus pisos de pie y varias cosas para resolver, resolver ellos su problema pero no es que estén de acuerdo con los que están gobernando y la prueba es eso que el gobierno no se anima a invitar a los ciudadanos a resolver los problemas municipales A mí me parece eso claro porque si lo pueden hacer ya lo han hecho otros alcaldes en el pasado déjenme acabar nada más el, el, el tema sí. Elena, te pido tantito tiempo este, sí. a ver entonces el asunto es que están desgobernando las funciones no las están operando no les importa lo que les importa es una operación electoral con mucho tiempo de anticipación son campañas anticipadas, lo que está haciendo el DIF es claramente campaña anticipada y ya ahí están los datos espero que a la hora que salga eh, una candidata ahí pues inmediatamente los partidos políticos pues vayan ante el INE, presenten todo lo que ha hecho en los últimos meses y ahí está la campaña anticipada y está filmada por ellos mismos, ahí está bueno, este, este pues es el asunto de, de, de, de cómo no ven los servicios públicos que les tocan y están volcados a andarles dando pitos y flautas a, tom, a, a todos los que puedan clientelizar, que es esencialmente en el campo, en las zonas populares de la ciudad. Porque todo lo que es el, la ciudad en sí, la ciudad universitaria, todo eso lo tienen perdido. Entonces saben dónde tienen que ir. El otro, el otro asunto importante es eh, este populismo barato. Bueno, todo el populismo es barato, pero esta manera de gestionar la ciudad eh, que tú muy bien señalas con el, la, la, el, el andar haciendo fiestas, ¿cómo le dijiste? Festivalitis. Festivalitis, tenemos festivalitis en Buenos Aires. Hay, que, hay que patentar el término. Bueno. <risa> Sí. es ese es parte de lo mismo o sea voy a quedar bien con con con ciertas cierto tipo de turismo nada más cierto tipo de turismo y con ciertos grupos sociales pues por para que no porque sea buen administrador ni buen presidente municipal sino porque soy simpático y les traigo y les traigo este les traigo diversión y les traigo este esta banda y al clan y al quién sabe qué entonces está la ciudad saturada y se está degradando de una manera brutal con todo esto y una cosa importante también viene el asunto y el acoso sobre el comercio organizado porque este es un muy buen pretexto para abrir la ciudad para volver a poner tianguis a ver cuando habíamos visto los tianguis que vimos en la zona de San Francisco, con la iglesia de San Francisco y con en pleno centro histórico de la ciudad, lleno de fritangas y vendiendo longaniza y tripas y todo lo demás ahí. No se había dado eso, pero esto no les importa. Y aparte, habría que hacer una auditoría de los permisos. Tienen la obligación de tener eso perfectamente en, en, en regla. Les aseguro que no lo tienen y muchos no van a tener permisos hay tolerancia y la tolerancia de la autoridad cuesta. Esa es una red de corrupción operando directamente con los beneficiarios de estos permisos temporales eh, y ese dinero yo no sé si realmente está entrando a las arcas públicas. Casi les puedo asegurar por lo que me han dicho ahí, por cómo cobran, por quiénes cobran, porque son los liderazgos los que cobran, juntan la para llevársela. A, a darle las gracias a quien les dio el permiso. Entonces, es un verdadero desastre en el que tienen Guanajuato. La mejor comparación que tenemos es, es San Miguel de Allende. El propio León, ¿cuándo han visto ahí todas las fritangas en, el, en, el, en, en, en la plaza principal de León? No se ve eso. O sea, todos esos, todas las demás ciudades tienen control del ambulantaje es difícil, es complicado y la gente se enoja, pues yo entonces me voy a ir a robar y me voy a ir a ametrallar y me voy a hacer parte de los cárteles y no, no, no, es, esa, esa, esa no es la historia, esa no es la historia verdadera, este, es, esa, esa es, eh, es una ficción que se han construido para poder comprar votos, es para poder comprar votos y para hacer cosas como estas de tolerar a, a vendedores, ambulantes, etcétera, etcétera, en contra del, del, del, del comercio establecido para tener dinero para sustentar sus campañas. Todo está alrededor de las campañas. Tenemos que entender eso. Eh, toda la, la, la gente de bien de Guanajuato debemos entender que esto no es un gobierno. Esta es una campaña política que está apoderada del municipio. Y entonces hay una degradación brutal del municipio por eso, pues no están gobernando, no les interesa poner orden. ¿Qué pasa cuando uno pone orden como como gobierno? Pues pierdes puntos, la gente se enoja, no le gusta a mucha gente pues que los pongas en orden y digas aquí no se puede y él no no les gusta. Hay muchos políticos me los he encontrado que dicen, "No, es que estar en el gobierno es una gran oportunidad para ser amigos y yo me dedico a ser amigos." Bueno, pues yo cuando estaba en el gobierno en muchas ocasiones me he dedicado a ser enemigos porque he, ponido, he tenido que poner orden. Y entonces, en, ante, ante tal situación, porque eso es lo que nos toca como gobernantes, poner orden, porque ahí está la ley, ahí están los reglamentos. Entonces, es muy fácil entender el gobierno, a ver cuál es tu mandato. Acuérdense que nosotros somos los mandantes, los ciudadanos. Ellos son los mandatarios, son los que tienen órdenes de cómo de cómo ejercer el puesto. Y Memo lo ha explicado hasta la, la saciedad. O sea, hey, los, los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido y los eh, funcionarios solamente aquello que tienen facultado por ley. Eso es lo que tienen que hacer. Ah, es que ahora voy a repartir tortillas y ahora voy a quién sabe qué. ¿Y dónde está la ley que te diga eso? Ah, no, pues, pero es que hay, hay mucha gente que no tiene tortillas y ahora voy a repartir kilos de tortillas. Entonces, ese es el problema que hay. No, no hay gobierno, sino hay esencialmente un equipo haciendo campaña para el 24 desde ahorita, pero atención, haciendo campaña con los recursos públicos y desviando, a ver, cuando se desvían los recursos públicos, Memo, este para un fin que no está autorizado cómo se llama eso es un dedito claro es? si yo me subo a, a una a una patrulla para que me lleven al fútbol estoy desviando claro. su realidad claro bueno pues ent ent entendámoslo eso está visto desde hace mucho tiempo no es nada nuevo entonces pues tenemos que darnos cuenta de eso porque finalizo con esto. El problema es que pueden ganar. Así pueden ganar. Pues sí, oigan todo el aparato, todos los millones este, volcados en andarle dando dinero a un cierto grupo de gente, porque sabes que comprando 10 mil, 15 mil, 20 mil votos ya ganaste una elección, pues puedes ganar. Pero lo que sí les puedo asegurar a los que nos están oyendo y nos, nos vean más tarde también en el video. Es que eh, esto, lo que asegura a nivel federal, a nivel estatal, y aquí lo que nos interesa, Guanajuato, a nivel municipal, es la construcción de un pésimo gobierno, o más bien la continuación del desgobierno. Porque pues, si esto les funciona, ¿qué va a hacer el siguiente gobierno? ¿Va a procurar cumplir con el 115 constitucional y administrar y formular políticas públicas? mangos pues Eso no les interesa, van a seguir lo mismo. Y ahora vamos por más, vamos a seguir repartiendo más calentadores solares. A ver, ¿dónde están los, este, las auditorías para ver qué está pasando con esos calentadores solares? ¿A qué empresas se los compraron? ¿Cuánto cuestan esos calentadores solares? ¿Cuál es el beneficio directo que están teniendo los calentadores solares? ¿Quién puede decir que no haya un gran negocio aparte ahí para que te apunten en la lista de los calentadores solares? No, Pamplinas, eso es lo que está sucediendo, lo que está sucediendo es un desgobierno volcado a una próxima elección. Es lo que tendría que decir. A ver este, Marlina, por favor. Bueno, a ver. Tres temas. Primero, ustedes comentaron acerca de que tú siempre has dicho, Aleja, este, y, y me enfoco un poco a Carlos, que es una obligación del ayuntamiento. Estoy de acuerdo contigo. Yo estuve en un ayuntamiento, pero cuando tienes un alcalde que es el que mata la vaca, vende la carne, surte la carne, agarra la carne y la vuelve a vender, todo el ayuntamiento puede es, es, es invisible ante los ojos de la ciudadanía entonces, de la ciudadanía perdón entonces, tú ves yo, yo le preguntaría y, y a lo mejor esto sería un, un ejercicio para la gente de Guanajuato que me dijera por lo menos dos de los de dos regidores o síndicos que existen en la administración municipal que conozcan es, bueno ya ni me voy a tres, te aseguro que la gente, ¿por qué? Porque el alcalde se ha encargado de que nada más hablen de él y de Samantha Smith. Nada más. No hay nadie más, directores, nadie. este Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahorita que tú dices, es que es una obligación del ayuntamiento. Pues ahorita, y por lo que vemos, estamos secuestrados por un presidente que es todo loco y tiktokero. O sea, por eso estamos desde hace cuatro años y si ahorita sacas una encuesta de quién es el presidente que conocen más, para bien o para mal, y como dijo, y palabras de, de ahí mismo, de allá adentro, donde dicen que hablen, vaya o no mal, pero que hablen de mí. Entonces, tenemos un alcalde que, que, que, que está monopolizando, y tú lo dijiste, criticamos al que está allá arriba en, en el Palacio Nacional y vemos aquí algo peor. Segundo, comités vecinales. Ahorita que decía este Memo acerca de que hay mucha que nada más votaron 30 mil gentes, que la ciudadanía, la ciudadanía sí está trabajando, Memo. El problema es que el alcalde todo se cuelga, todo el trabajo de los ciudadanos, están los comités vecinales y yo conozco gente en todos los callejones que a falta de, de, de empatía del gobierno municipal, agarran ellos y se ponen a barrer y se ponen a preocuparse por sus cámaras de seguridad, que yo, des, yo en ese entonces regalé muchas, este. ¿Pero qué pasa con esto? El tema aquí es, y el tema aquí es, Memo, que no es la sociedad, la, la, la sociedad sí está trabajando porque pues, les interesan sus entornos. Desgraciadamente, tenemos un alcalde que todo lo hace él, y, si, y él es el único, y él es el, el que toma todas las decisiones de Guanajuato, y desgraciadamente... Eso también le quita la importancia a todo lo que están haciendo los ciudadanos de cualquier partido político y yo sí le doy un reconocimiento a los comités vecinales que están trabajando porque ya a mí me llegaron tantas solicitudes de los comités donde te pedían cosas, pero obviamente como no hay un presupuesto y el presupuesto está para calentadores solares, ¿Cómo ayudas a los comités vecinales? Y como los comités vecinales trabajan de otra manera, ah, pues no, hay que darle el calentador al alcalde para que el alcalde lo entregue y para que le deban el, el para que le deban el favor al alcalde. Así es como está funcionando. El alcalde es el dueño, señor, omnipotente y pobre del que hable mal de él, porque ni los, ni nadie ni medios de comunicación hablan mal del alcalde, tristemente estamos, de verdad, yo cada día estoy más eh, y, y, e, indignada de la situación que está sucediendo con un alcalde como Alejandro Navarro Salgado. Y cierro con el tema de la pista de hielo, que yo sí estoy impactada, no decoran una ciudad de Guanajuato tan bonita, que no se necesitaba tanto, ¿eh? ¿Y qué sucede? Ponen una pista de hielo donde... Este, quiero, quiero decir tres cosas de la pista de hielo. Primero, no hay un seguro. Tú te caes en la pista de hielo y quiero que, que lo sepan los ciudadanos y ustedes son responsables si se quiebran el pie, la mano, la cadera, si sí, el esguince de tobillo, ustedes lo tienen que pagar. Aguas con eso. Y, y se los digo porque aquí mi muchacha, la de mi casa, este, bueno, ya no estaba trabajando en ese entonces conmigo para que no me diga nada. Se cayó en esa pista de hielo. Y cuando mi hijo también se cayó en la pista de hielo, mi hijo, mi, mi niño, uno de mis cuates, y se abrió la cabeza. Sí, lo llevaron, lo llevaron en este momento. Nos preguntaron que a dónde, pues yo les dije que al centro médico, porque yo tengo red médica, soy maestra de la universidad. Bueno, ahí lo atendieron. Afortunadamente yo tenía un seguro. El caso de mi ex muchacha, que en ese entonces no más acompañó, este, bueno, ya no estaba trabajando conmigo, sino de amistad, llevó a mis hijos. Este, yo le estuve apoyando, la llevaron al hospital civil. Tardaron 20 días en operar, sí, pero el, la pista de hielo no se hace responsable, porque en el momento que tú te sientas a patinar, te hacen firmar un documento donde ellos no se hacen responsables. Aguas con eso, esa es la primera parte. Cuando yo estuve en la administración, pedimos mucho que se les diera un seguro a la gente que, que, que y, y la señora Teina Barrete fue una de ellas, porque vimos muchas situaciones, imagínate la gente comunidad se viene a patinar, se quiebra el pie, y sí hubo muchos incidentes en el hospital civil, de accidentes, porque la gente se caía en la pista de hielo. 3.200.000 pesos, cuando empieza la pista de hielo, con una demora casi empezó el 24 de diciembre, termina el 24 de enero, cuando ya, este, pues ya prácticamente la gente se va, y yo no he visto colas o un furor. ¿Por qué? Porque también la gente que fue y se cayó, pues a lo mejor ya no vuelve. Este, lo digo pues con la gente que, que supe que se había caído. Entonces, ¿qué sucede con esto? Un dinero desgraciadamente tirado a la basura, cuando había más beneficio en enchular a la gente más, a la ciudad más bonita de Guanajuato, en dejar una decoración digna y bonita de acuerdo al patrimonio que somos, con, con este, en su momento yo lo hice con el presupuesto que tuve y, y con las ganas y el entusiasmo que pude, pero hay gente que que puede este tener más visión para para ponerla todavía más linda ya hicimos cosas lindas pudo haber sido continuado las cosas lindas entonces pues creo que yo con eso cierro las tres temas el comité vecinal si existen están trabajando muy bien pero más que el alcalde pues él es el único que lo hace el tema de y el tema de de que pues la ciudad va a seguir sucia, no esperen y de verdad yo creo que mis, y no es que yo sea evidente, pero no esperemos, de verdad, dame la risa, no esperemos que este año vaya a ser maravilloso, creo que va a ser peor, porque vean el presupuesto, el presupuesto nada más un aumento mínimo para servicios públicos municipales, donde la flotilla de camiones de todos servicios públicos municipales es desde la administración del 2015 y antes no habían comprado. En toda la administración del 2018, 2021, no se compró ni un camión, ni uno. Entonces, ¿cómo quieren, cómo quieren limpiar la ciudad cuando nada más compraron un camión? ¿Sí? ¿Cómo quieren hacer tantas cosas cuando yo... A mí me tocó el día que llegamos a, a nosotros, a la primera administración, eh, a limpiar, pues no tenía ni siquiera podadoras, ni siquiera cortadoras, no tenía ni siquiera material para trabajar. Pues bueno, ¿qué esperemos de esto? Y, y pues yo creo que con eso concluyo. Eh, pues realmente no, mi, mis pronósticos dirían, y sería bueno que también sacáramos cada quien nuestros pronósticos. Nuestro mi pronóstico para este año 2023, bienvenido, es que no va a pasar nada, que ahí les va. Nos van a entregar más calentadores solares, ese es mi pronóstico, porque pues eso sí dejan. Van a seguir haciendo todos los festivales, sí, pero no va a haber más presupuesto para seguridad, no va a haber más, este ¿cómo se llama? No va a haber eh, ninguna sorpresa, ni de limpieza, no va a haber, pues no, no va a haber nada, vas, vamos a seguir igual, nada más. Y el próximo año van a decir lo mismo en su informe de gobierno porque pues no, no, yo quisiera que el alcalde me dijera cuántas calles pavimentó, cuántos parques restauró. Vean, todos los parques de los niños de Guanajuato están deshechos. bueno, ni siquiera les ha alcanzado para pintura. O sea, ayer yo fui, caminé por, el, por los pastitos también, yo andaba ahí, Carlos, y los juegos infantiles que acaban, la pista de tartán que se hizo... En el 2018 con el Alejandro Navarro Saldaña ya está hecha hoyos oh los nuevos juegos que quitaron los anteriores, no sé si se acuerda la gente de Guanajuato pusieron los nuevos, ya están todos deteriorados, no se le da mantenimiento a los juegos infantiles, a los aparatos de ejercicio, vayan a hacer ejercicio a los parques y van a ver que están todos oxidados porque no se preocupan ni siquiera para cuidar lo que es de la administración. Entonces, pues bueno, ya, ya me alargué, ya me no voy. Ya me enojé. <risa> ¿No te oyes, Memo? Necesitamos. Pasamos al siguiente punto, ¿no? Al último. Sí, sí perdón, vamos a pasar al siguiente punto. Eh, ¿De qué cal, calificación le daríamos al alcalde? Porque, pues, hay que. Pues tratar de que se refleje en un número, ¿no? ¿Y qué les parece que utilicemos del 1 al 10? Donde 10 es la máxima calificación y 0 es la calificación más baja. Así que, este, ¿tú qué dirías, Mayrena, de lo de esa calificación para el alcalde? ¿Qué, qué nos dirías? Híjole, me pones a mí en, en el primer predicamento. El primer predicamento hay que ver las encuestadoras, ¿no? Acaban de salir unas, las encuestas que el alcalde paga, pues bueno, sale maravillosamente bien evaluado, ¿no? Hay una encuesta donde sale de todos los presidentes del país, donde salen el 140 y tantos del 150. O sea, creo que fue, ay, ahorita lo veo, lo pues que lo traigo aquí en mi teléfono, no sé si la viste, me voy, te la mando, este, para que la publiquen, me no, no, déjeme, me saco. ¿Sí? Mitowski. En la Mitowski está el alcalde en el lugar 146 de 150. Vamos a evaluarlo ahí. O sea, vamos a empezar por una encuestadora seria. Entonces, pues a mí, seriamente, yo al alcalde le daría un 3 de calificación. O sea, yo ni siquiera reprobado y más abajo del reprobado. Porque no se da cuenta el alcalde que, ay, mira, ahí está. Muchas gracias. Están sí. los. Eh, los alcaldes más mal evaluados, abramos los ojos, veamos que esta es una encuesta seria, o sea, donde, donde se está viendo el sentir de la gente. La gente no habla por miedo, ¿eh? no denuncia por miedo. La gente dice, no, contadores, que si sí, mire, si ahorita voy y digo que el alcalde es bien malo, pues no me van a dejar trabajar. La gente tiene miedo desgraciadamente la gente tiene miedo porque el alcalde se ha encargado y toda su gente de meterle miedo a la ciudadanía porque esa es la manera como han estado gobernando durante todo este tiempo ¿qué, qué es lo que pasa? pues yo le doy esa calificación, no sé tú este, Carlos, cómo veas eh, pues yo digo yo me también veo que, que pues la verdad, ¿para qué, pa qué que le damos más vueltas a lo que estamos viendo un alcalde con una un número, un número 146 y sigue en caída, ¿eh? porque cada evaluación que se le hace va más para abajo. Sí. Eh, estás tocando un tema bien importante, y es el asunto del miedo. Eh, yo, yo nunca pensé que acabaríamos en este punto, en relación a un gobierno municipal en Guanajuato, de tener miedo, de tenerle miedo al alcalde. Porque sí, este es un alcalde que cuando las cosas no le salen, su reacción es violenta. Es un tipo que, que comunica violencia. Y vean lo de sheriff y yo oh, soy aquí de los meros meros. Y entonces es un, es un personaje violento. Y así como comunica eso, así trata, por ejemplo, a, a, a los ciudadanos, y especialmente a los ciudadanos organizados, porque por eso le tienen miedo los hoteleros y los los eh, restauranteros y los de los mercados y todo, porque va y se les envalentona, en fin. Ese es el problema del populismo, y ese es el problema de fortalecer a un dictador suelo, que es lo que trata de, de, de convertirse este personaje junto con sus familiares y y su grupito, su camarilla, que es la que está alrededor de él. Entonces, el primer problema el tener un político que te produzca miedo. Una cosa es respeto, otra cosa es autoridad, pero miren, ese problema es precisamente por cómo se ganan las elecciones. Cuando las elecciones no se ganan bien y se ganan comprando votos, no se produce una cosa muy importante, que es la legitimidad. Todos los guanajuatenses sabemos que no es, un no es un gobernante legítimo, que compró votos y por eso está ahí. Y siempre, por más que haga y que este regale y se vista de Santa Claus y de Grinch y de todo lo que quiera, es un señor que compró votos para llegar al lugar donde está. Entonces no puede no puede auto, tener autoridad. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que la autoridad, la falta de autoridad, la compensa precisamente con Acciones violentas que producen miedo en los ciudadanos. Ese miedo, cuando, ¿cómo puede ser enfrentado y cuándo se quita? Pues, primero, tenemos varias instancias. Tenemos las redes sociales, este, están las organizaciones civiles. Nosotros no le tenemos miedo al señor. Absolutamente. Ninguno de los que estamos en el observatorio le tenemos miedo. Este, eh, y es mostrando este ejemplo, como debe de, de, de enfrentarse a un personaje de estos. La, a ver, la sociedad es muy poderosa, y más, a ver, eh, el, la gente de los mercados, las organizaciones que hay ahí, los, la, evidentemente la, la, la Canaco, eh, Servitur, en fin, este, todas estas organizaciones, hombre, pues tantos años en el pandero para venirse a quebrar frente a un personaje de esta, de esta realea, pues me parece que entonces el problema, si tienen miedo, el problema ya no es Navarro, sino es la propia ciudadanía. Entonces, eh, esto dura hasta que se acaba el miedo. ¿eh? En ese momento se acaba todo eso. O sea, esta situación de mal gobierno, de desgobierno, no de mal gobierno, de desgobierno, se arregla cuando se acaba el miedo, se les dice muchas gracias, vámonos y que venga alguien que realmente tenga interés en gobernar la ciudad. Eh, ¿cuánto, ¿Cuál es su calificación? Pues Mitowski que lo tiene en el lugar 144 de 150, digo eso sí eso no se publicita evidentemente, nos debería dar vergüenza a los guanajuatenses, su promedio es de 3.06%. Su calificación, creo que no fue muy bueno en la escuela, eh, es de 3.06. La maestra le puso 3.06. Repito, 3.06. Ese es el valor de un político que se llama Alejandro Navarro. Eso cuesta. 3.06. No cuesta 10. 3.06. A ver, después de lo que hemos dicho aquí, pues es claro que todo esto se refleja en, en la perspectiva que tiene, el, que tiene la ciudadanía y ahí a la hora que se hace una buena encuesta y no se altera ni mucho menos, ni le pagan un dividendo, etcétera, este, como se hace en otras muchas encuestadoras, o que tú pagas las encuestas, pues sale lo que tiene que salir de un personaje que está dedicado a la fiesta y al fandango y, y al chacoteo, etcétera, y a repartir cosas allá afuera, en las comunidades, en fin, para, para, que, para tener votos, pues claramente se ve que no está gobernando, que tiene un desgobierno y que vale 3.06. Bueno, hoy, el día de hoy no ha hablado para nada María Dolores Montenegro Acevedo, que nos hace favor siempre al final de la sesión de leer la participación de quienes nos siguen por Facebook Live. Quisiera ver si nos puede hacer favor. Lolita, no te había visto, perdón. ¿Sí? No la vi. Sí, ahí está, sí, sí está, pero no, no ha hablado. Y pues quisiéramos la, la calificación de ella. Pero, ¿Y también... la tuya, Memo? ¿La tuya? La, la mía, no, yo soy de acuerdo con la 306 y sí, se me hace sí. mucho, a lo mejor no, no, no, yo le daría te... uno, no te... <risa> le daría uno porque creo que sí va la, a, al municipio, a, a la oficina, pero no hace nada, ¿no? O, o no se ve que haga nada. Oye Memo, ¿pero sí. tienes, tienes la imagen de, de, del listado de Mitowski? Sí. De, sí. sí, la acabo de publicar, a ver, ponla. Este, memo, si nos haces el favor y por último, bueno, ya antes, ahorita que la pone quiero hacer un paréntesis antes de que Lolita, perdón Lolita este, entre, que ya no se viste el alcalde de Rey Mago de verdad, Le, Robert, les rompe el corazón a los niños, hay niños que me han dicho, mamá, ¿verdad que a Navarro no es el Rey Mago? No, no es el Rey Mago, entonces que por favor nos haga el favor de, de ya no meterse en esos temas de, de Rey Mago qué bueno que se, que se puso de gringo Gracias a Dios. A ver, ahora sí. ¿Hay, ese, ese es, Carlos. O hay otro. Hay, uh -huh. hay, hay, hay uno que está más completo. Ajá. Déjame ver si, si lo puedo abrir. Lo no, es que yo lo tengo aquí, nada más que estoy en el teléfono conectada y. A ver, déjame ver si te lo puedo mandar. que eh, Lolita no está. No. Ah, Lolita no está. Sí, no, no o está. O sea, nomás dejó abierto su su celular. El cariño, el Hola, ¿qué tal? Perdón, ay, sí, ay, sí ay, estoy, ay, Carlos, ay, Carlos es que estoy en este diferentes. en el, el, el restaurante, y hay mucho ruido, no, no, alcanzo a escucharlos poco, pero, los sin embargo, estoy siguiendo los los la los transmisión, estoy viendo que todo lo que están diciendo, pues sí, desgraciadamente, eso ya lo hemos venido mencionando, acerca de nuestro querido alcalde, y sí, lo que tú acabas de comentar, aparte de ser una vergüenza, vergüenza de, de este señor como alcalde sin preparación, que siempre lo he dicho yo que es el tiktokero eh, payaso de, de Guanajuato, aparte nosotros, la ciudadanía, tenemos que hacer algo. Nos estamos viendo rebasados por este tipo y, y no hacemos nada. Yo creo que la gente tiene que saber que unidos y, y haciendo este tipo de observaciones para que la, la misma ciudadanía se entere de lo que está pasando en nuestro Guanajuato. En lo del impuesto predial, lo de la precampaña de Samantha, lo del regalo de dádivas como los calentadores solares. Entonces, es, es triste, es triste ver que nuestro Guanajuato, con gente que realmente ama y quiere a nuestro municipio, no hagamos nada y yo siempre he dicho, la unión hace la fuerza y no es un dicho nada más por decir sino que de verdad la gente nos unamos para hacer este tipo de señalamientos para que la gente no se deje guiar por y volvamos a caer en lo mismo en las próximas elecciones ese es mi comentario Carlos ahí está Carlos Ok, pero entonces, Lolita no va a alcanzar a leer estas cosas. Bueno. Ojalá, a ver... A ver. No, Carlos, no, no alcanzo, porque te digo, estoy en, estoy en el restaurante y, y no, no no tengo modo de estar eh, monitoreando los comentarios. No sé si, si los pueda hacer Memo, leer lo que tenga Memo o, no, no, o la no. nena. A ver, la nena... No, mejor te lo vas a aventar tú, Carlos, porque yo ando lo mismo, estoy conectada en el teléfono. No seas malito que no puedo salir. <risa> este, chécame, sí, te toca. Bueno, 30.6. Bueno, pasamos pues a los comentarios. Les pido una disculpa desde antes, por traigo muy mala voz. Eh, Sara Sánchez. Eh, Juan Carlos García Romero y cinco personas más nos están viendo Leonora Villegas con esta administración pasada y con esta administración pasada ha crecido exponencialmente el comercio informal creyendo que es el fomento al turismo Leonora Villegas también tenemos un alcalde que ha degradado a la ciudad eh, Mario Rodríguez hierba ya está todo saturado en las vías públicas, calles, banquetas invadidas por los productos que ofrecen. Los pequeños y medianos comerciantes poniendo en riesgo a los transeúntes que a diario usan estas vías y tienen que bajarse de, a la calle para poder caminar y siguen los homicidios y la delincuencia organizada en la capital. Dónde están las acciones del gobierno para frenar todo este desorden en la sociedad? Espérenme tantito. Eh, Juan Carlos García Romero, cierre de vialidades a todas horas y todo el tiempo los espacios públicos se volvieron privados con un completo descuido de los espacios públicos. Qué bueno que tocan este tema porque este asunto del comercio informa, informal en las vías públicas no es otra cosa sino la privatización de la propiedad de todos. Es una manera de privatizarla y esto muchas veces no se ve, no se entiende. Eh, y, a, y a un muy bajo precio. Mientras los otros tienen que pagar un chorro para hacer negocios, esto con poquito o con, con, con ponerse de acuerdo con las autoridades, ya están compitiendo en, en ventaja. Juan Carlos García Romero. Eh, no es un gobierno, es un desgobierno. Pues sí, estamos de acuerdo. Sara Sánchez. En mi colonia estamos muy defraudados con esta administración y la pasada que es la misma. Nosotros hemos levantado la colonia con nuestro esfuerzo. No pedimos dinero, solo los permisos correspondientes en medio ambiente eh, que nos ha sido negados aún mostrando perdón, perdón, documentos legales. Ahorita no, qui no qui quieren darnos nuestro alineamiento para hacer los contratos en Simapag, ya que Simapag desde 2020 hizo ampliación de red de agua potable, donde alcanzó parte de la colonia y ahora nos niegan los permisos y ya se le han dicho al alcalde nuestro asunto y jamás en su administración nos ha atendido. Juan Carlos García Romero, el costo de la pista sobrepasó los tres millones de pesos que pudieron emplearse en otras prioridades. Ya lo comentó eh, eh, María Elena. Eh, los juegos infantiles de los pastitos, también comentado por María Elena. Juan Carlos García Romero, de menos dos, no sé qué. Armando Morales, Carlos hey, Arce. ¿Qué esperabas de una sociedad donde algunos de los que trabajan en el ayuntamiento son juniors y mis reyes? Tristemente esperando que se muera papi para recibir la propiedad que está en el centro histórico y poner un restaurante, tienda o cantina. Como dice el tango Cambalache, no pienses más, siéntate a un lado, que nadie le importa si naciste honrado, me lo sé. Este, creo que son todos. Sí. Bueno, yo quiero, yo quiero leer uno de una persona que, ante el anuncio de lo que íbamos a tratar el día de hoy, este, hizo la siguiente eh, eh, comunicación hacia nosotros. Se llama, él se llama Paulino Rodríguez, dice, la verdad es que siendo honesto y objetivo, yo, a su labor por la cual se le paga y muchísimo, le daría un menos cinco es decir, queda a deber, es más, debía de pagar, si está transeando al pueblo, recibe muchas aportaciones en oscurito, de todo lo que hace, lleva moche, compró otra casa y otro rancho fuera del estado, y puso a un prestanombres, cada 15 días va a esos lugares, uno de ellos es Guadalajara, esa es la comunicación ante el anuncio de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Y bueno, ya llevamos un once, eh, eh, una hora veinte minutos, este yo creo que hasta aquí la dejamos, nos vemos la próxima semana en punto de las once de la mañana, donde continuaremos eh, haciendo observaciones sobre el gobierno del municipio, eh, sobre el gobierno de eh, sobre el municipio de Guanajuato. Muchas gracias a todos ustedes, a Elena, a Carlos a Lolita, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, y hasta pronto, muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Mira dónde está Lolita, ¿eh? Ah, por eso no quise decir nada, no. pues está en la playa, está viendo ahí que nos pasa el chisme de, de ahí, de los narcobloqueos. Pero está, está contaminando la